Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a quitar lo que es la compresión de imágenes en PowerPoint para que cuando las carguemos en él no pierdan calidad. La opción de comprimir viene activada por defecto para que no ocupen demasiado los archivos de PowerPoint en nuestro disco duro. Si queremos resultados profesionales, tenemos que evitar que las comprima o si no tenemos problemas de espacio y queremos la máxima calidad, pues lo, lo hacemos también, es muy fácil. Tenemos que ir a Archivo. Luego a Opciones, posteriormente a Avanzadas. En la sección de Tamaño y Calidad de la imagen, tenemos que marcar esta casilla. Así, de esta forma, no comprime las imágenes. O al menos hay una opción intermedia que es dejarle que comprima, pero que deje que conserve calidad de alta fidelidad o 330 o 320. Tampoco nos olviden de darle a Aceptar para que los cambios surjan efecto. Comentarme si les resulta útil esto en los comentarios, así como cualquier sugerencia o duda. Un saludo, que tengan un buen día, chao.